Y dime, ¿cuáles van a ser los fondos y la canción que vas a utilizar para tu presentación? NFP, ¿me escuchas? Soy Bimbo, de Ultra, hiper oh, eh. hiper soy Bimbo, de Ultra, hiper hiper hiper, oh. es eh. oh, oh. ah. eh. eh. Lucifer, eres tú. No me lleves al inframundo por favor, era bromita cuando dije que mandara a chingar a su madre mi profesora del kinder Broken clocks, aguardo Pongan mucha atención a las palabras que va a comentar nuestra protagonista, van a ser importantes más adelante Ah, todavía no le he sacado las rueditas de apoyo de mi bicicleta ¿Qué? ¿Fue ese pajazo mental? Solo te quería decir que querías implementarle a tu presentación una presentación que debimos de haber grabado hace dos horas. Ah. Um, sí. Ay. ¿Qué? Esta no era la canción que yo... Pero si puse la canción que tú me dijiste al responder la prueba. Bueno, mejor yo les voy a mostrar que es música de verdad. Que se armen... Los... No tremendo terremoto de 8.9 te armaste, ae, la Aya, en nos vamos a morir todos, si apagas esto por favor... Ah. Hola, hola, bonjour, sayonara, a ese es adiós en japonés xdddddddd. Ay Dios, ¿qué es esto, mejor realicemos corte, xdddd. Hola chica, solo paso por acá. Muy buenas patas por cierto. Me equivoqué de John, este escrito era para la toma secreta que hago yo sola en mi closet. Hola mi estimado, hoy me cedieron la palabra para que todos den a conocer mi existencia. Ja ja ja, ja. que gracioso es imitar a J. ¿Cómo voy a editar esta pendejada con mi laptop, solo tiene un bendito celerón de la era Mesozoica y 512 MB de RAM. Esta maquinota ha realizado una infinidad de vídeos, pero nunca me ha tocado editar algo de tal calibre. Vamos, querida, tú puedes con este video, no puedes colgarte en un momento como este, lo vas a lograr. <Síquen> La puta madre, mi laptop que me acompañó por 20 años murió, en mis 57 años que llevo trabajando como camarógrafo, nunca se me ha colgado de esta manera. Voy a dar una declaración histórica a estos bots. Miren, el fin de esta reunión es que el equipo con el que suelo hacer prácticamente todo el trabajo se murió horriblemente al editar el video de NFP y perdí prácticamente todo. Váyanse en todos. Quiero estar solo por seis meses. Sí. sí no NFP, ahora te odio menos. Sí. ¿Qué diablos? ¿Qué sucedió con la reunión que iba a realizar el camarógrafo? Solo le entendía al abuelo camarógrafo que nos iba a dejar de sobreexplotarnos por seis meses porque le duele la vagina. Bien God el camarógrafo. Bien God. Desaparece épicamente. Ah, creo que se fueron todos. Ni modos, toca irse a mi casita del árbol, sí. ¿A que venía? Ahora sí, al estudio gistureano para retomar las grabaciones de mi presentación. Es extraño que en mi caso se haya retrasado por seis meses, quién sabe por qué. ¿Y yo que venía a ir a ver por carajos? Tengo que pagar impuestos y mi casa es un maldito árbol. ¡Ay! Esto está más solo que un backroom. Voy a ir a ver a la oficina del camarógrafo a ver si no se murió o algo así. Componiendo, sin cesar. Es de problemas? De... Has estado ahí por seis meses deprimido. Ya tenemos que continuar esta paja mental o si no Gistur nos va a cargar la riata. Es imposible. Mi portátil está tan muerto como los vídeos que hizo el mismo Gistur. <risa> Nuestro jefe sí que vale madre es por sí solo en Internet. Es cierto, pero mira, aquí tenemos la solución para todos nuestros problemas. ¿Pero qué mierda? ¿De qué hoyo negro sacaste tal monstruosidad? Es mi computadora personal que armé y compré gracias a medios muy turbios que ni tú mismo estás preparado para saber. ¿De qué medios exactamente? Nunca lo sabrás. Ja ja, ja, ja, el camarógrafo está bien pendejo. NFP, ¿qué putas haces en mi closet? Es un experimento social para saber cómo reaccionabas si hay alguien viviendo en tu closet. Ah. Bueno, mejor comencemos a trabajar. Hijo de la verga, vengan para el estudio o si no, me voy a chingar 500 dólares de salario de cada uno de ustedes, vengan para acá. Eh, ¿Qué? 3, 2, 1, da lo mejor de ti. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ¿Qué significa esto? Es arte ay, ay, ay, Soy una completa retrasada y me encanta Ya no sé qué soy, me identifico mucho con este caballo ¿por qué? ¿Por qué me gusta sentarme de esta forma? Eso me recuerda a aquella vez en esos maravillosos tiempos de la escuela donde era una niña que le encantaba platicar con mi mejor amiga y luego la maestra se enojó y nos puso a cargar libros. Y yo le dije a la maestra, no mames, no somos estanterías como para que nos ponga a cargar libros. Con esas palabras se enojó aún más y me puso como antena parabólica porque no quería pagar el internet. Broken clocks, aguardo... ¿Lo ¿Eh? ve? Les dije que esto iba a ser algo importante más adelante Pinche vieja coda Bueno, como ustedes ya vieron Soy un desorden con patas porque siempre tengo nuevas ideas y me hacen reír bastante Soy muy feliz así y realmente no me importa si a los demás no les gusta ser yo Uf, Es todo con mucho gusto me despido, gracias por su paciencia y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Deberían de pagarme más para grabar a estos seres con retraso mental. ¡Nos vemos! Vaya bien, vaya bien, vaya bien, vaya bien, vaya, bien, vaya, bien, vaya bien. ¡Hasta pronto! ¡Hasta, pronto, hasta, pronto, hasta pronto. Volvemos muy pronto, quedan tantas